Amigo Oscar Mesa y su primo Ricardo, nos vemos en Carbonero. En Cartagena, Henry Méndez y Yesenia Palencia. Desde que te conocí, negra, yo quedé encantado con eso. que te conocí, negra, yo quedé encantado Con esos lindos ojitos que tú tienes, vida mía Estoy tan enamorado que no he podido olvidarlo Y vivo pensando en ellos, morenita noche y día Estoy tan enamorado que no he podido olvidarlo Y vivo pensando en ellos, morenita noche y día Con esos ojos que son yo parecen dos gotas de cristal Con esos ojos que sueño yo Parecen dos gotas de cristal Y esos vuelo que me cautivó Y como puse que no hay otra igual Osvaldo Delgado y Julio Corpas Agradecido de ustedes En el cauchal el Cuyo Chávez y en San Marcos el concejal Paño Carriazo Tu pelo es como cascada y tu cuerpo es como de diosa Tu pecho es como gacela y ese es Tu pelo es como cascada y tu cuerpo es como de diosa Tu pecho es como una cela que se esconde entre lirios Y si me toca buscarlo no me importarían las horas Como se busca un tesoro cuando está bien escondido Y si me toca buscar no me importarían las horas Como se busca un tesoro cuando está bien escondido Y de esa manera te busco yo Eres un tesoro para mí De esa manera te busco yo te Eres un tesoro para mí Negra si tú me niegas tu amor Qué pena sé que voy a morir Te vivo pidiendo a Dios Que me dé el de privilegio De yo ser el dueño De llevarte hasta un altar, es lo que te estoy pidiendo Que tú seas mi compañera Morenita consentida De llevarte hasta un altar, es lo que te estoy pidiendo Que tú seas mi compañera Morenita consentida Tú sabes que eres mi adoración Que yo a ti te quiero de verdad Tú sabes que eres mi adoración yo a ti te quiero de verdad, necesito que me des tu amor porque ya no puedo aguantar más, porque ya no puedo aguantar más, necesito que me des tu amor, necesito que me des tu amor porque ya no puedo aguantar, más. porque ya no puedo aguantar más.